Escópicas, extraños conectores. Ajuste los controles. Señor caballo, saluda muy despacio, A usted los controles de la máquina sola. Bien, eh. sí. muy bien. ¡Bravo, bravo, bravo! La presión. Bueno. Muy chula y ahora nos vais a tocar, si no voy mal, Subterráneos de, de carretera de serpiente, ¿verdad? Sí. Pues nada, cuando queráis. Y que... no sé si me acuerdo, ¿eh? No, te acordarás, sabes solo. A ver. And ¡Espera! Muy bien, eh, lo has hecho muy bien, eh. Lo has hecho bien. <risa> sí. Gracias. Bueno, la bomba, solo la yo, la verdad. Le hemos pasado pipa con vosotros. A ver si volvéis pronto por aquí o que nos hemos reído mogollón. Sí, nosotros también. lo hemos pasado. Muy bien, y, y bueno, muchas gracias otra vez por, por invitarnos. No, no, para nosotros es un placer traer a grupos como vosotros y, y dar a conocer grupos tan buenos que hay en la isla ahora mismo que, que ojalá los podamos traer a todos. Pues nada, muchísimas gracias por otra vez por haber venido y, y que vaya perfecto. Y, y bueno, ahora hay que hacer otra despedida como la semana pasada. Venga, chicos, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga quiero una despedida. Espera, del yo quiero decir algo. Ah, sí, bueno, que. que mmm... No, que nos gusta reci recibir ofrendas, o sea que estamos abiertos a recibir cualquier tipo de ofrendas, o sea, cualquier eh, tipo de ofrendas, matar no, un pero o algo así sí, sí, no, en general, en general, pero de la gente que nos está escuchando tal, los taxistas, lo que sea tal, pues recibir ofrendas, no, no, no, es una cosa que nos gusta, no, o sea, no sé es. Hombre, nos mola. Está muy bien, pues nada, ahí queda eso. A ver si alguien tiene una ofrenda para Astrolabio y especialmente para Carlos, que quiere no sé, una ofrenda floral, eh, una, una no sé, Un sacrificio humano, yo cualquier cosa. Cualquier cosita así que alguien pueda dar, pues eh, sí, bien, no, bienvenido no, será. Nos gusta, sí, nos gusta <risas> sí. Pues nada, chicos, muchísimas gracias. Y bueno, y ahí va el, el, la despedida de, del equipo de Izquierdo. Venga. Ah, tres, un, dos, tres. uno. Adiós. Adiós.